Buenos días, Iglesia. Buenos días, hermanos. ¿Cómo van? Buongiorno, Chiesa. días Eh, Estamos en un mes importante. Estamos sí, no en un mes importante. Que es el mes de las primicias. El mes de las primicias. Así que vamos a estar compartiendo este tiempo eh, sobre las primicias, sobre sus bendiciones, porque el por qué, el por qué el darlas, el... todo aprendiendo. Vamos a... escribir que compartiremos en este tiempo la importancia de las primicias, el por qué darle, el por qué son cosas importantes. Así que vamos en ello, vamos a ello, vamos a ello. Vale. Entonces eh... primicias, ¿qué son las primicias? iniciamos diciendo cosas son las primicias. Bueno, eh... Wikipedia, Wikipedia dice. Eh, fruto primero que da algo. Eh, segundo Wikipedia, eh, el primo fruto que da algo. cosa. Eh, luego el término, el término bíblico es el término primicia, se refiere. Eh, lo, pues, segundo la Biblia, uh, la primicia se refiere. A la selección de los mejores frutos. A la selección de los mejores frutos. De la primera cosecha de los israelitas. La prima uh, raccolta israeliana. Centrémonos un poco en la antigüedad. Pensamos en, en la antigüedad. Era lo más importante y lo primero... La cosa más importante, la primera cosa... Del fruto de su trabajo... La cosa más importante del fruto del loro laboro... Que eh, eh, le daban a Dios. Yo le daba a Dios. Como señal de gratitud. Como signo de gratitud, ¿no? Eso no podía estar malo, pasado... No podía ser una, un cual cosa de escaduto. Tenía que ser lo primero. Debe ser la primera cosa. Lo mejor. Y el mejor. Lo Lo más bonito. El más bello. Y lo más agradable. Es lo que más piace a ti. Y en gratitud. Ingratitud, ¿eh? Con gratitud. Con gratitud, ¿eh? Vamos a la palabra. ¿Añábala la palabra? De 26. En De 26. Del 8 al 11. Del 8 al 11. De Deuteronomio 26. De Deuteronomio 26. Del 8 al 11. Del 8 al 11. tienes? A ver si. A ver si. Vale. Tú lo traduces, ¿verdad? Sí. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén, amén. De Deuteronomio 26. Del 8 al 11. Y dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Con el Eterno de Egipto con potente mano. Con brazo extendido. con brazo esteso. Con gran espanto. Con cosas espaventosas. Con señales y milagros. Y con prodigios y señas. Y nos trajo a este lugar. Y nos dio esta tierra. Dio todo este país, tierra. que fluye leche y miel. Paese donde escorre el arte y el miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Es que yo he portado las primicias del fruto del suelo que tu eterno me he dado. Quiero que nos quedemos de esto. ¿Qué me diste? De los frutos que me he dado. Oh Jehová. Eterno. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Le te porré cuida delante del eterno, tu Dios. Y adorarás delante de Jehová tu Dios y te delante el eterno tu Dios y te alegrarás en todo en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti. Pero todas las cosas buenas que el eterno el tu Dios ha dado a ti y a la tu casa, a tu casa, a la tu casa, así como al levita, como al levita, al extranjero, al extranjero que está en medio de ti, que hay Está claro el versículo, ¿verdad? Está sí, muy he dicho el Claro. Está muy claro. Este, eh, al principio del versículo dice que lo sacó de Egipto con grandes señales y milagros. Y ahí dice el versículo que le ha fastidiado el Egipto con los miracles y predichos. Sí, muy bien. Y es verdad, porque no fue que Moisés habló al faraón y lo dejó ir. Es eh, verdad, pero el no es que Moisés ha hablado al faraón y el faraón le ha dejado andar. Eh. Sucedieron cosas sobrenaturales, las diez plagas son sucedidas cosas sobrenaturales como les dice Piaget y aún así el, el faraón no los dejó ir y e no obstante esto el faraón no, la, no le ha dejado de se abrió el mar rojo se abrió el mar ruso entonces claro dice con espanto con grande espanto y con señales y con milagros dice, con cosas con con miracle. Dios lo sacó de de Egipto Dios le salir de Egipto dónde estaban de vacaciones dónde estaban en vacaciones no. <risa> Estaban en esclavitud. Estaban en esclavitud. Y una esclavitud dura. Y una esclavitud dura. No es la que se ve en las películas. No es la que se vive en el ni film. Es una esclavitud dura, un tiempo duro que se vivía. Una bueno, esclavitud dura que se vivía. Entonces, este, y dice que los trajo a este lugar que, donde, donde fluye leche y miel, donde eran libres prácticamente. Es que dice que le aportaron en este lugar donde uh, corría latte y miel, donde eran libres. Entonces podemos ver dos aspectos. ¿Existe otro El por qué se daban las primicias. ¿Por qué se daban las primicias? Y por qué Dios las pedía. Es porque Dios le quiere. Porque Dios pedía las primicias. Porque Dios quiere darle primicias. Y bueno, ahora tenemos un mes que le dedicamos un tiempo a las primicias. Es que hoy un mes que le dedicamos tiempo a las primicias. Pero antiguamente eran tres fiestas de primicia. Antiguamente eran tres fiestas de primicia. Entonces, eh, como primer punto, Venía, uh, el primo, el primo punto eh, las primicias eran entregadas, primicia drama, ¿no? eh, en agradecimiento, como lo hemos leído. Como perregraciado. Porque lo sacó de la esclavitud. Porque le fatiguió de la esclavitud. El segundo punto, y el segundo punto, eh, que Dios pedía las primicias, la primicia. para bendecir el próximo año para el próximo año. En realidad los dos aspectos, entre ambos aspectos, bendecían al pueblo, bendecían al pueblo. O sea que Dios pedía algo, Dios pedía algo, para ellos, para loro. Porque aquí lo dice la palabra, dice eh, de las primicias del fruto de la tierra, ¿qué me diste? Porque como dice la, en palabra dice son las primicias de los frutos que me ha dado. Entonces ellos preparaban sus primicias, ellos lo preparaban las primicias, las llevaban sin dolor la portaban sin dolor en gratitud con regaños las bendecían les bendecían Dios aceptaba esa ofrenda esas primicias perdón Dios aceptaba las primicias pero en realidad era para ellos era una cosa per loro. porque Dios bendecía las primicias porque Dios bendecía las primicias para todo el año todo el año entonces entendemos que no era algo los Dios la pedía para ellos para él entonces, capíamos que no era algo que Dios por Lui. Sino era para ellos mismos. Era para loro. Entonces, dice que era en gratitud, porque todo el día estaban los sacerdotes, el templo, recibiendo primicias. personas con gratitud, con gratitud tiene porque estaban todo el día las primicias. Lo mejor de lo mejor. Y el medio del medio. Porque Dios, se lo, de Dios es todo, ¿verdad? Porque Dios es todo. Bueno, queremos que, quiero que entiendan esto. Porque eh, en el Antiguo Testamento se hacía de una manera, ¿verdad? Es digo yo que lo cambiamos porque en el Antiguo Testamento se hacía de una forma. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, qué se dice? En el Nuevo Testamento de eso, ¿qué se dice? Bueno, adquiere un nuevo significado. Un nuevo significado. Pero no cambia el enfoque. Pero no cambia uh, el, el objetivo. Porque se cumple. Porque se si cumple en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque se compra en Cristo. ¿Por qué se compra en Cristo? Porque él es el primogénito. Porque él es primogénito? Es la primicia de toda creación. ¿Es la primicia de toda la creación? Y reúne en sí mismo, eh, reúne en sí si mismo, las primicias, la primicia de la obra de Dios en los creyentes. De la en el Vamos a leer 1 de Corintios. Le echamos en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, del 22 al 23, del 22 al 23. 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, del 22 al 23, 22 al 23. Dice así, porque así como en Adán todos mueren, porque como tú en Adán, también en Cristo todos serán vivificados. tutti saranno Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Mas en el propio orden. Cristo las primicias. Cristo la primicia. Luego los que son de Cristo. Pues coloro que son en Cristo. En su venida. A la su venuta. No, Cristo la primicia como el primero. Cristo como el primicia, como el primo. En el Antiguo Testamento vemos la ceremonial, todo lo que conlleva esta fiesta... En el Antiguo Testamento vemos todas las ceremonias, y todo lo que porta a esta fiesta. Pero es una continuación de lo que hoy vivimos. Es una continuación de lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy de verdad que... Eh, yo a veces lo, hablaba, lo hablo con algunas personas... Uh, porque hoy como estaba hablando con cualquier persona... Y tienen dudas de, de algunos tipos de fiestas, que se festejen o que no se festejen, que se celebren, que no se celebren. En lo de ¿cuál es la fiesta si festejar no? ¿Verdad? ¿A qué es iglesia? ¿Verdad? Pues vamos a leer un versículo aquí. El John versetto. Colosenses 2. Del 16 al 17. 16 y 17. Colosenses 2. Colosenses 2. Del 16 al 17. Del 16 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Colosenses 2. Del 16, 16 al 17. Del 16 al 17. Sí, sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, en una nueva o días de reposo. Todo... Ay, perdón. per perdón. cibi <risa> o bevande o respecto a feste, a noviluni o a sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pues uh, estas cosas son sombra de aquellas que deben venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ma el cuerpo es de Cristo? Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ma el cuerpo es de Cristo? ¿Por qué celebramos las primicias? ¿Por qué festejamos las primicias? Cristo es nuestra primicia. Cristo es la nuestra primicia. Sin él, imposible. Acceder al trono. Sin imposible acceder al trono. Imposible, imposible. Imposible. Hoy podemos acceder gracias a él. Hoy e podemos entrar gracias a él. Con esta fiesta, con, festa, con esta celebración, con nosotros reconocemos no que él es nuestra primicia. Que él es nuestra primicia. Porque ¿quién nos da el alimento espiritual? Porque ¿quién nos da el alimento espiritual? nos da el alimento espiritual? Es el que necesitamos hoy. Que es lo que habíamos Porque tenemos al Espíritu Santo. que espíritu santo En la antigüedad necesitaban comida, vivida y tenían a una sola persona que los guiaba. De la, en la antigüedad habíamos dicho: de solo una persona que los guiaba. Hoy, Dios nos guía de manera individual y personal. Hoy, Dios nos guía de, manera, de, una, de una manera personal e individual. Y determina lo que es para nosotros. Y decide lo que cosa es para nosotros. Cristo nos, dio, Cristo nos dio todo. Cristo es el producto. Entonces nosotros le reconocemos. Y no lo reconocemos. Porque se entregó en nuestro lugar. Porque se, da, se, se da en um, sí, a nuestro posto. Cuando damos las primicias. Cuando damos las primicias. Estamos reconociendo que Dios es nuestro proveedor y sustentador. Estamos reconociendo que Dios es nuestro uh, proveedor y nuestro sostenidor. Si nosotros damos algo. Si le no diemos algo es porque él nos dio primero. Es porque él ya ha primero Y por lo tanto nos bendice cada año. ¿Y año, recordemos cómo los israelitas llevaban su ofrenda, su diezmo, su diezmo, perdón, sus primicias. y recordemos cómo el pueblo de Israel le portaba las primicias? Las presentaban, recibían una bendición. ¿Le presentaban recibían una bendición específica? Una predicción específica. Que duraba todo el año. Que duraba todo el año. Esto es lo mismo. El acceso a Presentamos nuestras primicias Presentamos nuestras prohibicias. Porque es una puerta. Porque es una puerta. En lo espiritual. Es una puerta espiritual. Que no solamente eh, abarca lo económico. Que no, es, eh, no se refiere solamente a la parte económica. Sino que alimenta nuestro espíritu. Mas se alimenta espiritualmente. Porque no es solamente reconocer De boca. Porque, perdón, que amas a alguien. Porque no es solo diré uh, con la boca que amo a alguien. Como Dios te amo, Dios te amo. Uh, perdí, Dios te amo. Como decía Victoria. Como decía Victoria. Pero tu corazón está lejos de él. ¿Pero tú quieres lejos de él? Porque la palabra es clara. Porque la palabra es clara. Reconocemos a Dios, sí, sí. Jesús se sacrificó por mí, se hizo esto, vale. Pero tienes el concepto de que él fue el primero que se entregó por ti. Y Entonces, sabemos que Dios se ha dado la cruz por nosotros, pero sabíamos el concepto de que él ha el primo que se ha dado por nosotros. ¿No se entregó mi madre? ¿No, no, no lo ha no lo hecho mi madre? ¿No se entregó mi padre? ¿No lo ha mi padre? Sé que no se van a entregar mis hijos. sé que no lo harán a mis hijos? Sé que no se va a entregar mi esposo por mí. sé que no lo hará mi marido ¿Se entregó él? ¿No lo ha hecho él? Entonces, yo quiero ser bendecida. ¿Y no voy a ser benedicta. yo quiero Yo reconozco que, Dios, eh, que Jesús se entregó por mí. Y reconozco que Jesús se ha dado por mí. La palabra lo reconoce. La palabra lo reconoce. Lo da como primicia. Lo, da, uh, lo reconoce como primicia. Yo también lo reconozco. Y también ancho. A través de mis primicias. A través de mis primicias. Porque no es solo. Eh, como hablamos no es algo solamente económico lo que hacemos. Porque no es solo cosa a nivel económico. Que en este caso es lo mejor de nuestro fruto, porque nosotros no tenemos viñedos. Que es la, la parte migliore de nuestro fruto, porque no habíamos leviti nuestro fruto es nuestra y economía. Y, y nuestro fruto es nuestra economía. ¿Por qué es porque es lo que nos sustenta. Porque es lo que nos sostiene. La carne, la carne. Entonces, eh, solamente yo quería explicarles. Tú ni vuelves a explicar. Así como lo entendí yo. Como he habido yo. Porque eh, cuando a veces tenemos debilidades porque cuando tenemos de la sobre todo en lo económico, sobre todo en la parte económica, no entendemos, no capiamos, el por qué tenemos que dar, porque, dare, porque Dios no necesita dinero, porque Dios no ha bisogno de dinero, yo tampoco necesitaba ni fruta, ni alimentos, ni nada de eso, yo no había bisogno anche de frutas, de cibo, ni nada de eso, lo hacemos por obediencia, lo hacemos por obediencia, el, el de dar primicias, el de dar ofrendas, la cosa, el factor de darle las y de darle las ofertas se da apenas empieza la creación si cuando, se da cuando apenas ha iniciado la creación Abel y Caín. como Abel Abel y Cain eh, ellos presentaron sus ofrendas presentaron lo mejor lo han presentado las la oferta han presentado la mejor parte y a Dios le desagradó una y a Dios no le ha entonces el principio, el principio de primicias, el principio de, de, de darle a Dios no es porque él necesita. Entonces el principio de la primicia es darle, eh, darle cosas a Dios, no porque nos bisogno sino porque nosotros lo necesitamos. Ne no Empieza en el Antiguo Testamento, Caín y Abel, eh, eh, en lo primerito, dando sus su, su ofrendas, sus primicias, su agradecimiento a Dios. Entonces al inicio, con lo, el, primo, el Antiguo Testamento, propio al inicio, lo dice uno que hay que están a la loro provincia de regraciamiento. Y los nuevos creyentes, los primeros creyentes, e inubicredentes y primicredentes, haciendo lo mismo, vendían sus propiedades. Pero las no cosas hacía cosa vendiéndole su propiedad. O sea que todo lo vendían para la obra. Que lo vendiaban tú, tú perló, ¿para Porque Dios necesitaba el dinero. Maldito no había bisogno de eso. Esta gente tenía reales problemas, no solamente de dinero. La, la, la, esta gente tenía problemas reales, no solo a nivel económico. Problemas reales espirituales. Problemas espirituales. Físicos. No había médicos como los hay ahora. No había médicos como los hay ahora. Dios era su médico. Dios era el loro médico. Y, en lo espiritual. y a nivel espiritual. Vemos muchos casos en donde Jesús salía a liberar endemoniados por doquier. Uh, son muchos casos donde vemos que Jesús se va a liberar a los endemoniados por. Uh, mm -hmm. ¿Por doquier por, ¿Por todos lados? Ah, pero ojumque. La gente necesitaba un, un doctor, un salvador. La gente había el de un salvador. Recuerdan que se moría por una gripe. Moría pero un influenza. Entonces, este... Eh, vemos que siempre la gente cuando recién se convertía eh, en el Nuevo Testamento, tenía un fuego, como decía Victoria, un fuego vivo. quindi vediamo que la gente apenas se convertía a un fuego, me dice victoria de darlo todo y darle todo a Dios y eran bendecidos y eran los benedictos. la palabra de Dios dice que cuando dos personas vendieron una casa y quisieron eh, <coughs> engañar ah la palabra dice que cuando dos do personas se unieron para vender una casa y le van a embrollar eh, nadie le había pedido a ver nadie le había pedido nada no había visto ellos quisieron imitar lo le van a imitar eh, y, y hablaron entre ellos y bueno, vamos a vender esta propiedad, vamos a entregar una mitad a la iglesia y otra nos vamos a quedar nosotros. Y pensaron en darle metad a la iglesia y mitad a Y desagradó a Dios. Y cayeron muertos, dice la palabra de Dios, en ese mismo instante. Y la, la palabra dice que son muertos en los mismo instantes. Volvemos a caer en Abel. Tornando a caer en Abel. Uno le tuvo envidia al otro, al otro porque Dios desagradó la ofrenda, el, la primicia, lo que había llevado. Bueno, había había habido envidiaba al otro porque um, Dios había aceptado solo una de las ofertas y vimos, vimos la primera muerte Esa es la primera muerte o sea recién creadito saliendo del horno saliendo del Edén y entonces apenas están creados apenas salidos del Edén pasa un acto muy malo de algo muy bruto. En algo que tenía que ser de bendición. Y cualquier cosa le debe ser una bendición? Entonces quiero hermanos que nos examinemos esta mañana. y quindi voglio che ci esaminiamo questa porque Dios sí nos sacó de Egipto, porque Dios ya ha hecho del Egipto. Dios sí nos sacó de la esclavitud, ha hecho de la esclavitud. Y les digo que el pueblo de, de, de, de Israel, el pueblo de Israel, una de las fiestas, de las primicias que tenía, una de las primicias que había. Eran los botines que habían ganado en sus guerras. Eran los botines que habíamos vinto en el Esas premisas también se presentaban. ¿Presentaban aquí qué escuela Como decía Victoria, y como muchos de nosotros, no ha sido un buen año para nosotros. Como decía Victoria, per tutti no ha estado un buen año, per O para muchos, o para todos, o para lo que sea. O per Pero tenemos Victoria. ¿Mampeamos Victoria? Tenemos victoria, acabamos victoria. Ya no estamos más en el desierto, no estamos más en el desierto. Ya no estamos más solo, no estamos más solo. No estamos más solos. no estamos solo. Estamos con Cristo, estamos con Cristo. Y, y que, que este tiempo de, de, de, de aprender sobre las primicias, es que este tiempo per imparare sulle primizie será para entender que Dios no necesita tu dinero. Vamos a decir que Dios no necesita de tus Dios quiere tu obediencia. Dios quiere la obediencia. Tu obediencia para ti. Quieres la obidienza? tu obediencia para ti. Para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque será bendecido todo nuestro año. Porque todo nuestro año será bendecido y que sea sin dolor en gratitud y es que regresamos sin dolor. ¿eh? Así que el 5 de febrero. Sí, 5 de febrero. En gratitud. Ringraciando. En gratitud. Ringraciando. Sin dolor. Sin dolor. Que Dios nos toque. Que Dios toque. Porque nos ha dado mucho. Porque ya ha sucedido mucho. Nos va a dar mucho. Y e sucederán otras cosas. Y tenemos todo. Y tenemos todo. Así que. ¿Eh? <risa> eh, pensemos, pensemos porque realmente no solamente nuestro espíritu tiene que ser eh, convencido por una emoción No es solo nuestro espíritu que debe ser convinto por una emoción Sino también nuestra razón Más que nuestra razón, nuestro pensamiento Porque eh, el día de mañana Porque el día de mañana Se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos deberemos enseñarlo a los hijos y no en nuestros hijos que hemos tenido sino hijos espirituales y no nuestros hijos carnales sino hay nuestros hijos espirituales y si no lo hemos entendido eh, eh, con nuestra razón con nuestro espíritu eso si no lo hemos capto con nuestro el nuestro pensiero con nuestro espíritu también serán palabras o serán no paroles. y algo también que bueno que vamos a hacer como iglesia eh, cosa, una cosa pura que haremos como iglesia es hacer un ayuno un ayuno antes de las primicias Prima de la primicia, porque nuestra primicia, porque la nuestra primicia, también es ayunar, y, y es presentar nuestros frutos económicos, y presentare i nostri i y vivos, ¿Cuántas personas le hemos hablado de Cristo? A cuántas personas personas hemos hablado de día Ese también es nuestro fruto. Anche sí. quello è nuestro fruto. Entonces eh, creemos como Iglesia. Quindi crediamo come Chiesa que esta ayuno va a ser muy bien que questo diguno uh, usiamo andrà molto bene porque será presentado como primicia al señor porque será una primicia perdio para, para nosotros pero no es todo lo que sembramos tú estuvo lo que seminamos es para nosotros pero no es para, para nuestros hijos pero nuestros hijos. para para nuestro entorno espiritual y en nuestras circunstancias espirituales entonces no pensemos malamente. Entonces, no debemos pensar mal la ¿eh? mente quindi non dobbiamo pensare male ahí è per y el pastor. O sea, eh, es, es diabólico. Es diabólico. Yo lo pensaba. Yo lo pensaba. Y estaba muy mal. Estaba muy mal. Estaba mal y no estaba siendo bendecida. Estaba mal y no era benedicta. Ni en lo económico, ni en lo espiritual. Ni a nivel económico, ni espiritual. Eh. Porque cada uno tiene esa de debilidades Porque yo no <ríe> de Hay gente que lo da y no entiende el por qué lo da. Hay gente que lo da y no sabe por qué lo da pero lo da y es bendecida, porque cumple un principio bíblico. malo lo da, es como que es porque es un principio bíblico. Pero más si lo sabes y no lo haces. Pero si lo sabes y no lo sabes. Entonces estamos mal. Estamos bueno? mal. No, Dios no me mató. Dios <risa> es mi hechizo. Porque tiene misericordia de nosotros. Porque misericordia de mí. De verdad les digo. De verdad les digo. Entonces, eh, todo lo que sembramos... Youtube, el que se llama, recogemos para nosotros, para, por nombre, para, nuestra, familia, para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestra mujer, para nuestro esposo, para nuestro marido, chico. para nuestros hijos, para nuestros hijos. Así que animarnos, iglesia, y decirles que el 5 eh, vamos a tener una fiesta de presentar nuestros frutos. Haremos una fiesta para presentar nuestros frutos, pero también será una fiesta espiritual. Más que una fiesta espiritual. Así que si tú estás en Valencia por aquí cerca, si estás en Valencia pues vicino, acércate a recibir tu bendición. A recibir la Te esperamos con muchas ganas, va a ser un tiempo hermoso. Esperamos con mucha voglia será un tiempo estupendo. En familia, en familia y en agradecimiento también como hermanos, estés donde estés, Y agradeciendo muy fratelli eh que puedas recibir esta bendición. Que recibir esta bendición. Y todos, sí. hermanos. Así que va a ser un tiempo también que todos vamos a poder participar. Y un tiempo en que participaremos todos. Y, en y en agradecimiento de todo. Y en agradecimiento de todo. Lo que Dios hace. Tutto lo que Dios hace. Y lo que Dios va a hacer. Es lo que hará. Entonces, nada, hermanos, bendecirlos. Y Dios los bendiga. Gracias Dios por benedica. estar ahí. Gracias por estar allí. Saludos.